Una para la muerte, para la muerte. La impactante muerte de una estrella. Tupac Shakur, rapero superestrella de 25 años, es brutalmente asesinado en el centro de Las Vegas. 18 de marzo, nueve días después de brutal asesinato. El hecho se registró a aproximadamente a las 5:30 y 30 de la madrugada de este martes, según familiares de Carlos O Molnar, quien también era productor musical de Cancerbero, el rapero en varias oportunidades habría presentado cuadros emocionales severos, por lo que Molnar constantemente le ayudaba a pasar las crisis para nadie es un secreto que morir es inevitable inalterable se lleva al inocente y al culpable menos impecable se comporta si el hombre la envía cuando la vemos disfrazada de anarquía violador o de mal policía en tu cara o en la mía en tu cabeza o mis brazos sigue siendo la más fría y te vence los plazos no des un mal paso aunque recuerda que la muerte siempre llega El alma negra alegra su día cuando alguien con ella juega nigga. aquí en colombia conocemos bien su historia veo más muertos que gente naciendo desde que tengo memoria cuando mueren el enemigo nos provoca euforia, pero si es uno de los nuestros la vemos como una escoria. Hasta labores diaria para la parca y su voz veloz, y a veces creo que si Dios no existiera el balsero sería Dios, porque la voz del pueblo solo calla por ley divina. No por alguien que mata a su amigo por un punto en la esquina La muerte mezquina es emblema de los infelices De los que no comprenden la vida y sus matices La muerte genocida solo crece en una mentalidad retorcida Y que Dios me perdone pero que muera el puto que inventó el SIDA Tonada nada depresiva para un tema escabroso Y sin haber estado en tu plan sé que es asombroso Lo tenebroso dejará de serlo algún día Cuando cumplamos el destino y solo tú seas nuestra única compañía En un viaje que ninguno podría Excepto por aquellos que tengan alma y con calma llegaron al final de la vía La carne y la sangre solo prolongan la estadía Y cuando muere el cuerpo corrobora que no eres polvo Sino energía yeah. Pienso en esto todo el día No para la muerte, no para la muerte. Para la muerte. Ella se acuerda de, de todos Cuando ella viene, el cielo se torna color grisáceo Levitando sobre el suelo, va acercándose despacio No se fija si tienes familia en algún palacio Porque no hay quien la detenga, viene a invadir el espacio que tenemos Con seres que amamos, con seres cercanos Viene a quitarnos los de las manos, no No se imagina el sufrimiento tan profundo Porque tarde que temprano a todos nos llega ese día en que la persona que más quiere se va de este mundo y en un tan solo segundo se va la alegría, viviendo el día a día en esta breve estadía y el recuerdo que nos quedas verte en la fotografía que quedó, después de que murió la vida siguió y tu imagen al igual que el cuerpo desapareció, pero hay algo que quedó en esta vida tan loca, fue que somos tan conscientes de que a todos nos toca, se camuflan las enfermedades y en los accidentes, en las mentes de los delincuentes y en cuentas pendientes, camina entre las gentes, entre la lengua y la lengua. Los dientes, entre los que estamos vivos y entre los que están ausentes Tan inesperada como un mínimo reflejo Como cuando murió Esteban y ahí mismo quedé perplejo Jamás voy a entender algo tan duro y tan complejo Como para qué nací si no pude llegar a viejo Para todos los que, ya, todos no están, los que ya no están ya no están, Pero en el fondo, siempre, en el fondo vivirán, siempre, vivirán, siempre vivirán El, el Iwan Zuluaga, Zuluaga, Zuluaga, Zuluaga El, el Colombiano, colombiano, colombiano Kevin Sánchez, Kevin Sanchez, Esteban, Esteban, y por los que vienen y los, los, los que vamos, que vamos, que vamos Estaremos dando lucha, estaremos dando lucha, dando uh, lucha